Sí, ahorita. Me resulta hasta preocupante y hasta que pudiera yo no entender lo que está pasando. ¿Qué sucede? El presidente Luis Abinader a su llegada al gobierno ha demostrado un alto nivel de austeridad a los fines de poder lograr una mejor gestión de gobierno. De forma tal de que el presidente su salario lo dona a instituciones benéficas. Ese es un punto. He visto otros funcionarios, en el caso también, que han manejado ese criterio. El presidente ha mantenido una actitud totalmente austera frente a todo. ¿Qué pasa aquí, señor? Cuando yo vi la información de que los miembros del Consejo de la Superintendencia de Electricidad se iban a llevar a cabo un aumento de un 9.5%, me llamó la atención. Digo, pero este no es el mensaje del presidente Abinader. Esto no es lo que el presidente ha demostrado a su llegada al gobierno. Y uno se pregunta, en medio de una situación como la que se ha estado viviendo en el país con el tema del aumento de la factura eléctrica, oigan en qué momento? oigan en qué momento? Lo que se está viviendo con el aumento de la factura eléctrica. Entonces, este consejo, decidí llevar a cabo un aumento, señores. Y es que hay funcionarios que no entienden el mensaje ni saben por dónde anda una gestión de gobierno. Es que hay funcionarios que no se imaginan lo que significa para un gobierno un tema tan importante como el aumento de salario para determinados funcionarios. Funcionarios. Funcionarios como estos, de este Consejo de la Superintendencia de Electricidad, que gozan de privilegios que usted ni yo no imaginamos. Privilegios que usted ni yo no nos imaginamos. Que reciben ellos en su condición de ser técnicos, ser preparados. Sí, ahora. Pero ¿por qué en este momento donde la población está al grito, ustedes se atreven a decidir tomar un aumento ahora? Se echó para atrás, sí, <ríe> qué bueno, qué bien, qué buena decisión echarlo hacia atrás, pero esto es incorrecto. Recuérdese lo que establece la ley de salario y en la condición del tope que tiene la figura del presidente de la República. A veces, a veces hay funcionarios que tienen que saber leer entre líneas y saber entender el mensaje que se envía desde una gestión, presidente. Presidente, yo he dicho en diferentes ocasiones aquí en este espacio, y lo voy a repetir, presidente, a usted le falta ayuda, a usted le faltan funcionarios que sepan leer entre líneas y entender el mensaje que usted envía desde su llegada a este gobierno que encabeza usted, presidente Luis Abinader Yo creo que esta superintendencia de electricidad no le ayuda a usted para nada, presidente, no le ayuda para nada. Y qué bueno que estos funcionarios deciden echar para atrás. Deciden dejar sin efecto esto. Pero y si han recibido parte de ese beneficio. Y lo que establece esto, yo creo que esto debe ser sujeto de una investigación. Esto debe ser profundizado por las autoridades correspondientes, el Ministerio de Administración Pública y hasta el Ministerio Público sabían. Yo creo que la gestión de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader no es para permitir este tipo de acciones, no para nada, para nada, porque lo que proyecta el presidente es algo muy diferente a esto, señores. Un gobierno, una gestión totalmente austera, apegada a lo que establece la administración pública con una intención de poder llevar a cabo una gestión de gobierno totalmente diferente y transparente. Presidente, yo creo que funcionarios de este tipo que actúen de esta manera le hacen bastante daño a su gestión. Hacen daño en su gestión y afean la intención que usted ha demostrado de llevar a cabo una gestión de gobierno con otro criterio, Presidente. Creo que esto debe ser sopesado, Presidente. Y acciones como esta, yo creo que no cabe la menor duda que debe haber acciones contundentes para que el resto de los funcionarios entiendan, Presidente, que en su gobierno no se permite lo que le llaman hoy en día a los muchachos el desafine. Esto es un desafine total a la nota que usted está tocando. Esto es un desafine real. Óigame, aquí se le puede decir, como dicen en el barrio, desafinaron, desafinado, desafinado. Estos funcionarios de la superintendencia de electricidad, no han entendido el mensaje del presidente Luis Abinader de austeridad y la intención de poder llevar a cabo una gestión que los recursos puedan alcanzar más para los que menos pueden y no para los que más tienen. La superintendencia de electricidad no ha entendido la intención ni el mensaje del presidente Luis Abinader. No lo entienden, claro que no.